Twitter. Hola chicas, hola chicos. Eh, él es Gaby, es socorrista. Hola, buenas noches. ¿Qué hay? Yo soy Luis de Prisline y Gaby acaba de salir de trabajar su jornada de socorrismo. Sí. Y bueno, y... hace ya un ratillo, pero bueno. Sí. Claro. Hoy os vamos a explicar cómo es el trabajo de un socorrista. Cuánto se gana, cuántas horas hay que trabajar, qué requisitos se exigen y nadie como Gaby para explicarlos. Eso es. Preséntate un poco ante la audiencia, doy difusión y empezamos sí. la entrevista, ¿vale, vale amigo? De acuerdo. Venga, Gabi. pues muy buenas a todos. Soy Gabriel de Crislan, como dice Luis y, y nada, soy socorrista ya con este, ya van a hacer cuatro veranos que estoy aquí en esta labor y bueno, eh, concretamente este verano por motivos de la empresa puntuales necesitaban una persona para para digamos hacer un contrato de suplencias, de correturnos o de guardias, como se quiera llamar, y para... necesitan una persona de confianza y con más responsabilidad y pensaron en mí y entonces pues ahora os voy a hablar. Gabi es que ya tiene bastante experiencia como socorrista y este año, este verano, en vez de tener una piscina fija, está eh, rotando de piscina en piscina. Eso, es. Gaby? eso más, es eso es, ¿no? Me tienen de eh de un lado a otro pero vamos bastante bien en general Poder, la audiencia puede preguntarnos lo que queráis vale lo podéis escribir en los que estáis ahora en directo lo escribís ahí y os respondemos y los que estáis en youtube y no estáis suscritos todavía por favor suscribiros darle a la campanita y así en próximas emisiones nos, nos avisa cuando estemos en directo y podéis preguntarnos gaby hoy a qué hora has empezado a trabajar Hoy, por ejemplo, pues eso. Eh... ¿A qué horas entra? Entonces, la, la, la audiencia la... quiere casos reales. Claro, la ¿A qué horas hora... entra hoy? Porque El horario... o sea, ha salido a las 9 de la noche. Sí, a, y a entra las 10 de la mañana. O sea, has estado 11 horas. 11 horas. Con una hora para comer. O... cuánto o ¿Ha estado 11 horas trabajando hoy en la piscina que está aquí al lado? Sí, Bien. que ya eh, son horitas. ¿Cuánto has ganado hoy? Pues claro. hombre, el, lo que pasa a mí me pagan a final de mes o a mediados de mes, según se bueno, mire. Pero, pero antes bueno, no, en, en Instagram el, nos lo has dicho. Sí, sí, alrededor sí. de los 50 euros. 50 euros, euros a 25 vuelto. euros media jornada. Y bueno, pero es que... Ahora, han, han sido 11 horas. Sí, sí son muchas ¿Y horas. ¿Compensa, ¿Compensaban? Bueno, pues... Compensa... para los que quieran sacarse el...? Es que claro, esto Sinceramente también, Gaby, ¿compensa sí o no? Eh, Ahora luego lo desarrolla. A ver, depende también de cada persona pues cuáles son sus objetivos salariales y qué es lo, lo que cada uno pues está buscando, ¿no? A lo mejor para una persona le puede venir bien porque es su primer trabajo quiere compaginarlo con los estudios o lo que sea y viene muy bien pues este tipo de trabajo de socorrista para... Para esto. Hombre, no, yo creo casos. que 50 euros. 11 horas, yo creo que sí. Pues Vamos, eh, sí. Eh, no. Lo que pasa es que hay, veces, ah, hay, que hay casos horas. también que, que está entre los 35 y los 50, que muchas veces no son 50. Claro, que a veces en vez de ser es media jornada, claro, ¿no? Ya, a veces ya es puesto casi jornada, mejor toda la jornada. Te reducen una. por Hoy me ha tocado muy, claro la, la jornada más larga, que es donde más horas está en la piscina. El, Pero, en la empresa está. como haces para trabajar con ellos? Pues, eh, el año pasado trabajaste ya con ellos, ¿no? Sí, has sí. Ya llevo con ellos tres y con este creo que van a ser cuatro. Pero eh, contactas tú todos los años con ellos o cómo la? Sí, si ellos habitualmente ya tengo. Una, un buen trato con ellos. ¿Cómo los ¿Y me trabajar de socorrista? ¿cómo, o sea, te sacas primero el... Sí, bueno, por cierto, con... los que nos veis en YouTube, hay otro vídeo que hicimos el año pasado con Gaby. Sí. ¿Vale? Por eso lo hemos llamado El socorrista Parte 2. Ahí bueno. nos explicaba un poco el curso que hay que dar. ¿no, claro, ahí explica un poco las pautas, eh, cuáles son los requisitos que te piden. Eh, las condiciones que. Sí, el curso, requiere, ¿cuántas la, horas eran más o menos? Aproximadamente el curso eran. O ver, días? Bueno, en días era unas. Yo lo hice en una semana. No, una semana. Aproximadamente. Vale, sí, luego. Eh, eh, ¿Era todo práctico había alguna eh, No, era teórico práctico. O sea, había unas cuantas preguntas de salvamento acuático y, y primeros auxilios. Y luego las prácticas? pruebas prácticas, pues eran. Tenías eh, dos pruebas de inmersión en, en el agua. Había, con que sacar, había que sacar a. Sí, te, un te ponían una especie de muñeco simulando una víctima en el medio del agua. Yo me y quiero tienes que apuntar. Sacarlo. ¿Dónde firmo? Nos dije la audiencia, Gaby. Te quiero apuntar. Claro. Pues, ¿Dónde? Díselo, pero sintetizado. Pues... Sintetizado. Pues bueno, la no sé. que te corte, pero yo sé que esto va rápido. Yo podría dar... ¿Dónde hay que apuntarse. Bueno, ay, depende de dónde estés, ¿no? Pero bueno, todo... depende... claro dijo algo de la Cruz Roja, ¿no? ¿Cómo era esto? Eh... Venga, dale valor a la gente. Bueno, esto... ¿Dónde se apunta? Esa pregunta es, es buena. Esto, por ejemplo, yo, por ejemplo, lo hice a través de una escuela de socorrismo que se llama ESNAS. O sea, te eh, apuntaste a una escuela de socorrismo Sí, había que pagarles escuela. a ellos, ¿no? Para claro, sí, ellos te hacen, tienes un curso de formación que remunerado y bueno, aproximadamente por unos 300, 350 euros te sacas y, el Gaby, curso y tienes el, el material. Curso, ¿Ellos te buscan el trabajo? Eh, ¿O hay sí, trabajo seguro? Te met, tienes ¿cómo? una bolsa de empleo. Tienen una bolsa de empleo, claro, bolsa de empleo que, funciona, ¿no? que funciona. Que sí, funciona, sí, ¿no? sí, sí. O sea, el, el 90 y muchos por ciento de los que se colocan ahí salen con un puesto. Después ver, de hacer el curso. O sea, sí, sí, o sea, tiene una... Te inviertes 300 euros, ha dicho, más sí, o menos. Sí, es una inversión, pero luego, luego lo. Re... día te puedes sacar bien. 50 euros diarios, sí. eso sí, echándole en las 11 horas, ¿vale? Sí, 10, 11 horas. A Gaby le ha tocado este verano que cada día te mandan a una piscina distinta. me mandan ¿no? te tienen como una piscina... volante para cuando falla yo, el soporto, claro. estaba él. Sí, yo. Mira much... qué bien, nos dice la audiencia. Muchas veces, pues eso, toda esta semana, igual que la pasada, pues me toca, por ejemplo, hoy en el Escorial. Mañana a lo mejor me mando. Hoy que ha venido al Escorial, digo, hoy no te escapa, Gaby. Hacemos claro. hoy la entrevista. Sí, sí, sí. Hoy estoy aquí al lado de mi amigo Luis y, pues nada, una, un motivo para reencontrarme. Gaby, ¿alguna cosa más? Que... Hoy decías que eran sí. dos socorristas, hoy estaba en la sí. piscina olímpica. ¿no? Comentaros que en la piscina que he estado hoy es la más gigante. grande. De todas las que he estado hasta el momento. Es una piscina eh, gigante. Sí, las dimensiones son, pues la olímpica, unos cuarenta y pico, casi 50 metros de largo, por unos 20 metros de ancho Y estabais dos socorristas, pero simultáneamente. Sí, sí la la, para la, cada lado. la ley o la normativa exige que por las dimensiones de, esta, hola, de este y, tipo de eh, piscinas... Escucha, pregunta, hola, requiere y, dividir la mitad para cada uno? Sí, cada sí va, visila, vamos ¿no? por sectores, normalmente él está en la parte... Eh, digamos, donde, donde está pues, pegado. Si quieres ser socorrista, nos está diciendo la audiencia, leete el vídeo luego desde el principio, que se queda grabado, claro. ¿vale? Que es sí. lo que está moviendo. Sí, eh, esto. Mira, dice que quiere ver pibitas. Eso también, mira, una ventaja ah, vale. O pibitos sí. también, para que sean chicas. Sí, sí, Oye, claro. Para también... que se nos mueve la cámara, que Uy. vibra todo. Bueno. Eso, mira, un incentivo para ser socorrista, ¿verdad? Sí. Son 11 horas, pero está Pero tiene su lado bueno, sí, sí. Y, sí, y sí, puede, sí, puede, sí, puede, puede ver que alguna chica guapa por ahí, si queréis. Типа o, o chico o para las chicas, claro, o el que quiera, <risa> lo que quieras, escucha que ya me he perdido con la pregunta. No, estábamos con lo del tema de las dimensiones de las piscinas ah, sí. Entonces, y cómo nos repartimos o el... dividir la mitad. Sí, o sí, nos dividimos la mitad normal, solo tienes que vigilar una mitad o cómo va. Hombre, esto es un poco relativo. No quiere decir que solo tenga que mirar la parte que me a mí me toca, sí, pero, pero más, generalmente, más, sí. generalmente sí. ¿no? Él se dedica pues a controlar un, una zona ¿Y, tú la otra? y yo hago la otra zona. Y ya sí, porque eso es que lo acordáis, ¿no? Al lo como... no, ya desde el principio Oye, primer del primer día el cloro en una piscina tan grande como se hace el de la derecha está más calvo que calió <ríe> <ríe> escucha sí, cómo bueno, es que son muchas esas horas al sol. Claro, que es que ya. David, David es un socorrista de tanto veterano, pensar ¿sí? ahí, de tantos años ¿Cuántos años llevas de socorrista? ¿Ya? Mm, bueno, tampoco llevo tantos. Llevo cuatro con esto. Ah, este, bueno, no ya. llevas tantos. Gaby, pero, ¿lo del cloro cómo lo hacéis? El cloro, si sí, se, o, se, se una, toma una la medición. es piscina tan grande? Es que no es lo mismo una piscinita, ¿verdad? Que está una olímpica. Claro, 50 metros, has dicho. 50 metros. O a lo mejor un poquito Ajá, menos. Era vamos. broma, soy muy majete. Muchas gracias. Amigo. Gracias, igualmente, hombre. Acaba de salir de trabajar y aquí para el está Me ha pillado aquí un poco pero vamos no el cloro y el Abby, ph que en el limpia uno los dos o como eh, todos normal, a ver yo como soy el, el, el digamos el que va ahí de guardia mm. no estoy fijo en esa piscina casi siempre lo hace el otro chico ah, que es el que o está o sea, que fijo tú en la, llegas, piscina. Ya te yo, la piscina claro limpita. a mí eso, es lo, bueno, eso es lo bueno sí no sí lo de... sí yo no tengo casi ah, nunca oh. que pasar el limpiafondos en esta piscina por ejemplo eso en las piscinas que son así como estas este no. es chulo el color, ¿eh? nos dice la audiencia que le gusta el color del, del, del el, pistacho ah sí buena Escucha, combinación sí. una pregunta que ya vamos a finalizar salvo que nos preguntéis algo vosotros que... ahí se me ha ido la pregunta ah sí, sí. que por lo visto no puede, puede leer por lo sí, si no sí. no está vigilando Ah, pero esto, como le he dicho a Luis, con pues, un poco de cosa se de lógica, un buen ¿no? Sueldo siendo socorrista, sí lo hemos dicho al principio del vídeo. Gaby sí. hoy se ha ganado 50 euros. Ha entrado sí. a trabajar a las 10 de la mañana y ha salido a, las, a 9. las 9 de la noche. O sea, han sido 11 horas de trabajo, pero 50 euros. Sí. Y cada día es así. O pues sea, uh -huh. multiplicar. ¿Cuándo se empezaba a chicos... ¿Qué día del mes empezaba a trabajar? Bueno, pues, No sé, se... no, el... ah, a mediados de junio. Por temporadas, junio. pues empieza temporada de 15-16 de, de, de junio a 15-16 de septiembre. O sea, de 15 de junio a 50 euros sí. al día, ¿descansáis algún día de la semana? Pues, ¿Alguna vez algo, no, alguien? Al ¿Algún no, día de descanso? Me, y ahora respondemos no, lo de los día. Agos. de descanso en mi, en mi lugar? Sí, este verano, concretamente, ¿Se te la alguien? suerte. No, eh, bueno, eso lo voy a comentar ah, ahora, bueno. luego, que afortunadamente no ha pasado nada, pero. No, lo que digo en los días de descanso a veces, pues cuando por ejemplo mi jefa en la piscina para refrescarse o no pueden dejar de vigilar en ningún momento. Buena pregunta, Gaby. Hombre, pues esto es eh, lógicamente cuando no hay nadie. Eh, Pero cuando pues, hay gente te puedes remojar. No, cuando, cuando hay, no hay gente, nadie, no, sí no, se puede O sea, tú por ejemplo antes de, de abrir la piscina. Pues de remojar, que, pero cuando hay gente, te no, no, cuando sí. hay gente no. Te no, puedes bañar. Cuando hay gente no te puedes Respondía a la pregunta. A ver, por, por poder no puede dejar de vigilar, poder, claro, claro, pero no debes, no debes, no debes. por poder, claro, pero no se debe no. porque dejas de puedes vigilar, de cuando no hay gente. Y se te puede, claro, para que no haya problemas claro. mayores y bueno que nada que la temporada de... es del 15 de junio al 15 de septiembre aproximadamente 50 euros al día si estáis a jornada completa pero la jornada completa pueden ser 11 horas pero multiplicar sí. porque es un dinero sí. vale sí sí Vamos, te puedes acabar vale unos 300 euros no sí. más o menos con o sea luego lo física, recuperas con creces porque es una inversión que luego Ahora es, es estar ahí todo el día pero claro, claro. también estás con tu sombrita bueno, y como nos decía la audiencia con guapos chicas guapas comentaros o... también Luis eh, que le digas a la audiencia que hay la posibilidad para los que a lo mejor están empezando a trabajar o iniciándose en esto, que pueden hacer solo media jornada. Ah, no te obligan media, a vale. trabajar a jornada. La, bueno, ganas que, 30 ganar euros, la ¿no? mitad, pues ah, 20-25 euros, la vale. mitad. Y, pero eso, y puedes estar de 11 a 3 de la tarde o de 4 a 9 de la noche. Vale, pues, más aproximadamente. sí. Más pues nada, Gaby, si quieres. No sé, si queréis. Es que estamos en Londres. Yes, I speak English, but we are here in Spain, in Escorial Collet. Había estado en Londres. Mucho no. Sí, Otro día hacemos un video de ha estado mucho tiempo allí, en Inglaterra. Sí, ya estoy una temporada, ya os comenté. Si quieres añadir algún consejo para los audiencia, si no, terminamos ya. Y en invierno hay trabajo para socorristas en piscinas climatizadas. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta, sí ¿no? suele haber suele haber lo que pasa es que hay que normalmente hay que mucho tiempo antes hay que ya meterse en la bolsa Real Madrid o Barcelona o sea, hay que habrá, habrá sí. trabajo pero habrá menos habrá ¿no? menos habrá, habrá menos antes. porque también o, oye una pregunta se me ocurre a mí: la bolsa de empleo que hablas es de la academia que te formó o hay otras bolsas de empleo por ejemplo eh, para las de invierno para las climatizadas es, existen cosas. algunas algunas bolsas de empleo particulares también que bueno, ya os comentaré, Vamos, que buscando, sí, oye, buscando en, en, en el Twitter de Printline muchas veces publicamos, ¿eh? que, sí, que sí, hay empresas hay que están buscando. El, el que esté interesado que me contacte a lo mejor luego por privado y le puedo pasar el link o la página web de... luego ponemos la traducción en Como inglés si no. para sí. la, la audiencia. Bueno, In chicos. English. Y nada, no sé, ya, ¿no? pues, ¿Alguna cosilla más, Gabi? No sea, sé, alguna cosa más. Que nos queremos aburrir, ¿eh? Sí. Gracias por es, preguntar a vosotros. Es un trabajo audiencia. bastante ameno. Vuestras preguntas siempre son muy interesantes, ¿eh? Pues mm. Nosotros lo preparamos, pero luego llegáis vosotros y hacéis unas claro. preguntas que nos dejan a nosotros atrás. Eso es. Que nada, que, pues un saludo a todos. Un saludo, Saludores y bueno, de estaremos tanto en Instagram, en, en YouTube, en Twitter. Gaby es. un día vas a venir para contarnos lo de Inglaterra. Sí, eso es. ¿Vale? Y pues alguna otra cosa que necesitéis y que queráis. Vale. Y sus suscribiros, vale chicos, Gracias. al canal de YouTube. Bueno, un saludo, un saludo a, todos a todos y hasta pronto. Hasta pronto que paséis buenas noche Buenas noches.